El partido Colorado! En esta entrega quiero comentarles lo que va a ser un planteo que vamos a realizar en la Comisión de Constitución y Códigos respecto a el tratamiento a las víctimas de la violencia. Como ya hemos conversado en este canal varias veces, nosotros presentamos en junio del 2011 un proyecto de reparación integral a las víctimas el año pasado se votó una ley de reparación económica, pero lamentablemente eh, se acaba de conocer que el BPS no ha podido otorgar aún ninguna pensión, a pesar de que la ley está vigente desde el 28 de diciembre de 2012, y a pesar de que los plazos están corriendo para aquellas personas que puedan solicitarla por un hecho ocurrido de 10 años hacia atrás, el BPS no ha podido aún, otorgar ninguna de eh, las pensiones solicitadas y hay más de 100 pensiones solicitadas. No lo ha hecho porque no tiene una información eh, veraz, certera, que acredite que se está cumpliendo con eh, bueno, el, uno de los delitos que marca la ley, que es secuestro, que es eh, homicidio o que es copamiento. De esta manera eh, tenemos un problema y lo que vamos a plantear a la Comisión de Conducción y Códigos es que podamos revisar la ley, podamos hacer un seguimiento para que se faciliten esos trámites de modo de que aquellas personas que tienen que ser beneficiadas por la ley puedan serlo. Pero además también vamos a plantear, eh, revisar los plazos, porque ¿qué ocurre? Primero, hay un plazo de retroactividad de 10 años para atrás, de personas que hayan sido víctimas por ocupamiento, homicidio o eh, rapiña. Tanto ellos como su familia pueden este, estar reclamando eh, esta pensión 10 años para atrás. Pero es al 28 de diciembre de 2002 y hay personas que por algunos días no la pueden cobrar, nos parece que eso es un plazo a revisar. Y el otro es el plazo de cuánto tienen para hacer ese reclamo, justamente, que vence el 16 de julio de este año. Fíjense, este plazo empezó a correr en enero, termina el 16 de julio y resulta que el EPS no ha podido aún otorgar ni una pensión. Creemos que también es un plazo que hay que revisar para estirarlo. Vamos a proponerlo a la comisión y le estaremos comentando cómo sigue esto en futuras entregas.